Bueno, yo quiero hablar de la nueva ley que van a aprobar, con permiso de mis padres. La nueva ley que van a aprobar dice que, que nuestros padres ya no nos pueden corregir y que le llaman a la corrección, lo llaman como maltrato. Pero hoy yo quiero decir que desaprueben esta ley, porque no podemos quitarle el permiso a nuestros padres de que nos corrijan, de que nos hagan una, unas personas buenas para una sociedad buena. Sin los padres corrigiéndonos, pues una sociedad caerá. Y hoy yo quiero que, yo pido que desaprueben la ley. Porque si no, si los padres no nos corrigen, pues es imposible que haya una buena sociedad, una buena comunicación entre nosotros. Necesitamos padres que nos corrigen. Necesitamos gente que nos hable, que nos instruya en el camino. Y cuando nos instruyen desde pequeños, cuando fuéramos viejos, no nos apartaremos de ese camino. Yo hoy voy en contra de esta ley que dice que nuestros padres no nos pueden corregir, yo hoy voy en contra de esta ley, porque no podemos permitir esta ley que, que primero nos hace un mal a nosotros y, nos, y le quita la autoridad a nuestros padres, es el tiempo de quitar esto y más bien dejar que nuestros padres nos corrijan y nos hagan una, unas nuevas personas, unas personas buenas, rectas, íntegras, así que hoy yo pido desaprueben esta ley, esta ley no es a favor de los niños, está bien que hagan leyes para protegernos pero estas leyes de protección, esto no es una protección, esto es en contra nuestra. Así que hoy desaprueben esta ley. Esta ley no sirve para los niños. Que nuestros padres nos eduquen, que nuestros padres nos instruyen.